Hola, chicas, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Jessica Gaviria. Ya estoy de regreso nuevamente. Pues me he perdido todo el tiempo del de, mes de mayo, prácticamente sí me he perdido. No he puesto videitos porque aquí les va mi historia. <ríe> Jaylin, mi hija mayor, no sé dónde se enfermó, si en la escuelita o en, en una reunión que hicimos en la casa de mi hermano pero a, las, a los dos días después ya cayó enferma toda la semana de ahí siguió Kaylin, la más chiquita enferma toda la semana de ahí vine yo, me enfermé dos semanas yo no sé si fue la mezcla de el polen, la alergia o el resfriado que me contagiaron. Bueno. Pues resulta que. Eh, por una semana estaba mal. A la segunda semana tenía mucha tos. Que si yo hablaba mucho. Me daba demasiado tos. Preferiría, esta, esta prefería prefería estar callada. Y no estar hablando mucho. Y no haciendo cosas que me agitaban. Después. Se vino la segunda inyección de COVID que me tuve que ir a poner Todavía tengo el verde Caí mal, me cogió muy mal, para que les voy a mentir Me dolía hasta el pelo, las uñas Que yo le decía a Camilo no me veas porque solo viéndome me duele Todo el cuerpo eh, Yo me tomaba la Tylenol por 5 horas Me hacía efecto, esa pastilla supuestamente hacía efecto 6 horas A mí me hacía efecto 5 horas esa hora era fatal No quería saber de nadie Pero me tomaba la pastilla y decía sí, Vamos, vale, vamos a seguir lo que estábamos haciendo Y entonces he podido ir adelantando un poquito De la casita de las niñas Que de eso se trata este video Aquí les voy a enseñar el final De la casita con palets Les voy a poner el video De cómo fuimos desde cero Cómo empezamos a hacer esa casita Y cómo terminó ahora Espero les guste. Muchas gracias por estar viendo este video. No olviden darme su dedito arriba y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chicos, si ustedes quieren ver el procedimiento de esta opción número uno de eh, casita para niños hecha con palettes, Acá les voy a dejar el link para que vayan y lo chequen. Aquí no voy a explicar nada de lo que hicimos ya. Todo está explicado en los videos anteriores. Esto es solo um, un recordatorio de cómo hicimos y cómo quedó la primera opción. Acá les tengo un pedacito más de la segunda opción de casita para niños niñas con palettes eh, acá ya estamos decidi eh, aquí decidimos en agrandar más la casita hacerle doble para que haya más espacio adentro y no se sientan tan apretadas también decidimos en ponerle un fence que se vea como su eh, balconcito, su deck para que ellas también disfruten y puedan estar sentadas ahí afuera así quedó la segunda opción de casita eh, y ahora se viene la tercera opción y la final no más ya con el tiempo si yo quiero irle poniendo más cosas um, o sea decorándole eh, cogiendo sus fallas lo voy haciendo pero este ah, es el resultado de la casita número 3. disfrútenlo y no olviden darme su dedito arriba lo que aquí me ven poniendo es este tipo de tela eh, no sé asfáltica esto es para proteger que no entre el agua por el techo um, es barato, esta la conseguí en Home Depot. Iba a decir Home Goods. Esta la conseguí en Home Depot. Entonces empecé a poner en todo el techo para que no me caiga agua adentro. Ahora estamos barriendo, ya que no he venido acá por mucho tiempo, por lo que les conté. Disculpen las fachas, pero quise aprovechar. Ese día fue el día de mi vacuna y estaba como a 90 Fahrenheit y quise aprovechar que estaba caliente y me puse mi faja para ver si quemó un poco la grasa así por, y no me di cuenta que mi short se me estaba alzando así que discúlpenme eso voy a tratar de no poner mucho de toda esa parte que se ve ahí todas mis mis greñas y, para que no me digan cosas negativas un día fui para Marshall y estaba caminando por ahí buscando otra cosa y me encontré con estas luces en un paquete, vienen tres y me encantaron. Se parecen a luces incrustadas en el techo. Usan pila y son súper que claritas. Puse tres en un lado y tres al otro lado. Bueno, pusimos. Estos son bordes de... PVC que las conseguí en Lowe's, las voy a colocar adentro de la casita y por fuera. No voy a mostrarles cómo puse lamentablemente todo el video sale así mi fachatez que no quiero mostrar más. Y es fácil, eh, las coloqué con la con clavos de las puse con mi pistola y las rellené con, eh, es un relleno que, que les voy a dejar que se usa para los filos de los moldes Cami me estaba ayudando a colocar las tejas pero se tuvo que ir a trabajar y me quedé haciendo yo eh, no soy experta poniendo techos ni tampoco experta haciendo casas así que si ves ahí un mal hecho es porque eh, no soy una profesional yo estaba viendo en YouTube y lo que estaba viendo los consejos es que use clavos y que los coloque en las filas blancas que tú puedes apreciar ahí en cada teja. Ahí es donde que tú tienes que poner los clavos para que no entre el agua. Y también fui poniendo, empecé en el lado derecho como grande, de me hice una fila pequeña, mediana, pequeña así para arriba y de fui en forma vertical terminando hasta llegar al, a la teja más pequeña como puedes ver ahí arriba ya voy a la mediana y me queda la pequeña y de ahí volvemos a empezar grande teja grande teja pequeña mediana pequeña y para hacer eso hay que ir cortando porque no queremos que las tejas queden así en línea recta sino que se vea como tipo escalera eh, yo estaba pensando y, y analizando la forma en la que mi papá vio, vio, eh, mi papá vio, hizo eh, el piso de la casa de nosotros Y él iba en esa dirección O sea, él no iba haciendo todo así de una vez Sino iba cortando para que se vaya viendo como las líneas en desorden en la mitad del otro Así en tipo escalera como les estaba diciendo otro tip también para poner la teja es de que con la otra teja que cogemos tapamos la línea blanca y de esa forma ya no se va viendo las líneas. Después de un día entero de haber colocado la teja yo sola y con un calor que ya me salió el sol y ya empecé a sudar y yo seguía con esa chompa, con esa suéter que no me quería sacar. Este es el resultado final de la casita. Las niñas acaban a ver cómo les encantó. Pusimos eh, un pasto artificial para que ese sea su deck. Y acá adentro está um, como tipo alfombra, podríamos decir, del abecedario. La conseguí en Marshall y la puse para que puedan estar adentro jugando. No hemos pintado el techo porque no me alcanzó el tiempo y ya quería ponerles el video. Después que empiece a decorar, les muestro cómo queda con el, eh, con el techo pintado. Espero les haya gustado. No olviden darme su dedito arriba, compartanlo y suscríbanse. Hola chicas, Hola, chicas. Aquí hicimos la casa. Mi papá y mamá lo hizo. ¿Te gustó? Sí. ¿Qué les gustó? La casita. ¿Van a jugar? Sí. Pero todavía tengo que tapar la, el, el, la ventanita. Tengo que poner aquí un, una decoración y un. Eh, como un plástico. Y puerta, papi dijo que no puerta. No sé. Vamos a ver, ¿ok? ¿Cómo vamos en este verano? Ah. Y ponemos oh, la chicos, puerta. Chicos y chicas, yo tengo una buena idea. Maybe aquí podemos poner la puerta. Eh, eh, podemos abrir la puerta y entramos a, a la casita. Pero, ¿para qué vamos a poner una puerta aquí? No, está bien. ¿Tú crees? Como, como, la, como entramos en la piscina Así que ¿Quieres una puerta así? Ajá uh -huh. Bueno Hoy Vamos a hacerlo hoy Hoy no tengo nada para hacer <risa> <Qué> Loca Vamos a <risa> ir ahora Vamos a ir rojo Rojo Giraffe? No, no, don't want to see the giraffe. I need the giraffe. Oh, fun, I want the crocodiles. Crocodile! Is it? Hmm, what's more crocodiles? Elephant! Elephant! I see. Come <laughs> on.